En sus inicios, su canal estaría basado casi en su totalidad por Yayo Gutiérrez, y respecto a su contenido, este sería dedicado a reseñar algunas películas populares, mas sin embargo, tiempo después, este comenzaría a tomar identidad propia al basarse de otros canales como Your Movie Sucks o I Hate Everything, y desde entonces, su canal ha ido creciendo a medida que pasa el tiempo. Finalmente agradezco a Washingo por aceptar colaborar en este video, y aprovechando la introducción, destacaré algunos puntos a tomar en cuenta. Número 1. Esta entrevista ya tiene algo de tiempo, más específicamente un año aproximadamente, por lo que pido disculpas a Washingo por mi impuntualidad con la elaboración de este video. Eh, número 2. Derivado del punto anterior, es importante destacar que es probable que algunas respuestas y opiniones de Washingo respecto a algunas preguntas hayan cambiado desde el momento en el que se contestaron, por lo que queda la posibilidad de que en algunos puntos Washingo no piense lo mismo que en aquel momento. Número 3. Esta entrevista dura 20 minutos, por lo que se me hizo muy difícil editar y lo dividí en dos partes. Y número 4. Agradezco a mi compatriota Tris por colocarme en su video de talentos de YouTube. Eso me halaga bastante y le doy las gracias a él y a ustedes por ver este video. Sin más, disfrútenlo. Es muy difícil responder a ciencia cierta que es un Washingo como tal, ya que dicho surge de la frustración de no encontrar un nombre que ponerle al canal ya que todos estaban ocupados. A diferencia de lo que mucha gente piensa, no, no significa nada, nada más surgió como el nombre del canal y luego se asoció a la persona pública que yo tengo en YouTube y en otras redes. Eh, eh, supongo que Washingo, si tuviera que describirlo como una persona ajena a mí, es un ser que odia todo, pero no todo tan literalmente. Se dedica a odiar cosas del medio de entretenimiento o cosas mundanas y siempre tiene una opinión respecto a todo. Sea buena o sea mala, siempre va a presentar una opinión y la argumenta. O sea, Washington argumenta sus opiniones como él cree que son correctas de argumentar, pero trato de hacerlo madurar y crecer más. Me gusta mucho el crear contenido dentro de esta plataforma. Siento que no podría yo tener un mejor trabajo. De hecho, a veces entro en algunas crisis existenciales y no, o sea, no me veo haciendo ninguna otra cosa. Actualmente estoy estudiando en la universidad, pero realmente no siento la pasión necesaria eh, ahí. Creo que... Antes, tenía, antes de conocer YouTube y de trabajar en ello tenía un poquito más de como que ambiciones y ya luego conocí YouTube, empecé a tener crecimiento ahí y como que ya me quedé ahí, entonces me apasiona mucho esto de tener una audiencia con la que compartir algo y pues espero que tarde mucho en terminarse porque todo lo bueno termina, pero cuando eso pase espero ya estar listo para afrontarlo como debe de ser. De ahí en fuera mis pasiones son las de cualquier persona. Me gusta ver películas, me gusta tomar café, me gusta salir a pasear, a caminar, a lugares que me gustan. Y me gusta tratar, a, a diferencia de mi personaje en YouTube, este, últimamente me está gustando más el llevar un estilo de vida más tranquilo. Con menos preocupaciones, menos conflictos, etcétera. Estar viendo pendejadas en internet es algo en lo que me tiendo a meter demasiado eh, Sea viendo memes, el otro día me la pasé viendo como cuatro videos de Big Chungus El meme este, Dank, que salió en diciembre apenas Y bueno, o sea, me gusta mucho eso, estar en la computadora eh, Viendo pendejadas en YouTube o consumiendo cosas en Netflix Pero también me gusta muchísimo, muchísimo Interactuar con la gente Si pasa mucho tiempo y no estoy hablando Con un amigo mío o con mi pareja O con quien sea, me siento mal, me siento solo Y comienzo a pensar de más eh, Entonces me gusta mucho platicar Con muchas personas de diversos temas Verga, no sé si estamos hablando De chingo o de mí, pero bueno Como virtudes Que Es una buena persona Dentro de lo que cabe eh, trata de lograr eh, poco a poco sus objetivos Y tres, eh, considero que, que si realmente creo en algo me esfuerzo hasta que lo logro y eso me hace sentir muy bien Respecto a defectos, tengo muchas dudas todo el tiempo respecto a lo que estoy haciendo. Nunca me siento enteramente seguro, nunca me siento 100% seguro si estoy en el lugar correcto o con la gente correcta. Entonces dudo mucho sobre mi vida. Ese es un gran defecto que a veces no me deja seguir y que a veces me ha provocado grandes problemas con ansiedad. Otro defecto es que cuando las cosas empiezan a salirme muy mal, a pesar de yo haberlas planeado, puedo entrar en algún modo de histeria en el que es muy difícil del que es muy difícil que me saquen porque pues me pongo muy mal. Precisamente todos los creadores que me inspiran han aportado un poquito a Boshingo. Boshingo en su inicio surgió como una inspiración directa de Yayo. Eh, más adelante comencé a inspirarme mucho de canales como Your Movie Sucks, eh, I Hate Everything, etcétera, etcétera, etcétera. Luego me di cuenta que terminé cayendo en lo que mucha gente decía de nada más odiar películas y todo eso sin fundamentarlo realmente. Y fue entonces que empecé a ver muchísimos más videos de gente que sabía de cine Para tratar de tener mejores argumentos la próxima que critico una película eh, Entonces todas esas personas que han creado contenido me han inspirado bastante En el ámbito personal también hay muchas personas que han aportado a formar a Washingo Como se conoce eh, He aprendido mucho este, sobre cómo hacer críticas y todo eso Eh gracias a personas como Leite, por ejemplo, eh, que también es un creador de contenido y creo que principalmente eso, o sea, los creadores de contenido son los que más me han inspirado como tal. Realmente eh, creo que la vida es un conglomerado de buenos y malos momentos y lo único que tenemos que hacer es tratar de encontrar los momentos buenos dentro de ella. Eh, no te podría escoger como tal un momento más feliz de mi vida eh, hasta ahora, porque he tenido la fortuna de tener muchos momentos felices. Eh, soy feliz cuando, cuando mi video lo ven muchas personas, cuando le gusta a la gente, cuando lo recibo, cuando es bien recibido. Eh, soy feliz cuando puedo simplemente estar tranquilo, sin que nada me preocupe, sin hacer nada. Eh, platicar con mi pareja nada más, o sea, sin que nada me preocupe. Muy pocas ocasiones sucede porque eh, siempre ando para allá y para acá, siempre ando ocupado. Este, pero las veces que sucede son de los momentos más felices de mi vida. Este, es lo que me gusta, estar tranquilo. Eh, y he tenido muchos momentos en los que me he sentido muy grato y muy afortunado de la vida que tengo. Definitivamente el 2017 no fue mi año, ya lo he mencionado varias veces, estuvo muy muy muy lleno de muchos malos momentos, o sea los peores momentos de mi vida los pasé directamente en 2017. Tuve muchos problemas amorosos, tuve problemas de salud, tuve problemas de estrés, de tensión, de crisis ex mentales existenciales también, eh, tuve problemas con el alcohol también, entonces... Todo 2017 fue un año en el que no me sentí yo, en el que la mayoría del tiempo estuve eh, sin conocerme realmente, solamente estaba lleno de mucha ira y y sin dirección como tal. Entonces solamente existía, pero no me sentía yo. Es uno de los peores años de mi vida y en 2018... ...traté de arreglarlo un poco y nivelarlo... ...y ahorita en 2019... ...ya no sé ni qué vergas estoy haciendo, la verdad... ...pero trato de... ...conllevar cada día. Definitivamente hay muchísimas, muchísimas cosas... ...que me dan miedo. Eh, hace rato venía escuchando un podcast... ...donde mencionan que... ...la intensidad con la que quieres algo... Eh, ...regresa en forma... ...de sufrimiento cuando pierdes ese algo o lo que sea. Eh... Ah, perdóname un chingo, güey. Estoy pensando y se me va el pedo. Y me mandaron un mensaje. Perdóname, perdóname. Okay. Tengo muchísimos miedos. Eh, dentro de los más grandes está precisamente el perder a personas que yo quiero... ...y que considero importantes. Me da miedo lo desconocido, sinceramente... Respecto a la universidad Obviamente como a todos Me da miedo reprobar Ya ha pasado antes Porque se hace un desmadre Y luego no armas buenos horarios Y terminas yendo muy tarde Y se hace muy muy poco llevadero eh, Me da miedo que mi canal fracase Me da miedo que se acabe tan rápido Me da miedo enfermarme también Me da miedo que me suceda algo Me da miedo que me ataque a alguien Cualquier cosa O sea, yo no, uno no puede saber Y de hecho me puede dar una crisis Nada más del miedo o sea, el miedo me puede tener recluido en, un, en, en mi cuarto sin querer salir al exterior por miedo que me vaya a suceder algo. Entonces, tengo miedo de muchas cosas. Y como tal, mi mayor miedo es ese. El, el perder. No, no perder en ámbitos este, estudiantiles o algo así. Eso es muy aparte. Perder a las personas. Perder a, la, a las personas que yo quiero... Porque son el tipo de cosas que... que no vuelven. Entonces es uno de mis mayores miedos.